Donald Trump rechazó testificar en el juicio político por el rol en el asalto del Capitol. Asimismo, calificó al líder opositor de idiota y lo acusó de traición a la patria. Hola a todos y bienvenidos a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí se lo contamos como primicia. Antes de iniciar, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no olviden compartir con todos sus amigos en las redes sociales. Ahora sí, comencemos con nuestra información. En los próximos días, la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, prepara una gira para presentarle sus planes a Joe Biden. Julio Borges, nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el mandatario interino del país caribeño. Juan Guaidó, junto a la oposición, planea presentar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su plan para Venezuela en una gira internacional, también podría incluir al Reino Unido, dijo Julio Borges. Sobre las relaciones entre Venezuela y el Reino Unido, el exdiputado aclaró que el equipo de Juan Guaidó se haya inmerso en un proceso de reconstrucción y reorganización de la unidad y de la estrategia, Después de quedar fuera de la Asamblea Nacional venezolana al no haberse presentado a las legislativas del 6 de diciembre, cuya validez no reconoce parte de la comunidad internacional. Debemos ir en una, dos o tres semanas a Estados Unidos y queremos ir también a Europa con el fin de mostrar cuál es nuestro plan de vuelo para lograr consolidar un cambio político y democrático en Venezuela afirmó Borges desde Colombia. De momento, este grupo de representantes no estaría liderado por Juan Guaidó, ya que para el líder cada segundo es más difícil salir del país, dijo Julio Borges. Algo en lo que se está trabajando es una delegación que sea representativa de ese gran movimiento político y social que estamos reordenando en Venezuela. Borges mostró su confianza en que Londres pueda ser puente entre Washington y Bruselas para formar una coalición internacional contra el gobierno dictatorial de Nicolás. Independientemente que el Reino Unido esté fuera de Europa, yo estoy seguro que puede cumplir un papel estelar porque se convierte en una especie de bisagra entre Estados Unidos y la Unión Europea y además puede jugar un papel importante y lograr articular cuál es la agenda de Venezuela frente a esos dos actores tan importantes. Juan Guaidó, en común acuerdo con la oposición, aceptaría que el gobierno dictatorial de Nicolás utilizara activos depositados en el Reino Unido exclusivamente para la adquisición de vacunas contra la contaminación de la pandemia, afirmó Borges. Esto es muy positivo, ya que ese dinero podría ir a beneficio de los venezolanos. Si va marcando para las vacunas, por ejemplo, que es un tema urgente, real y es un tema de carne y hueso, afirmó. Si se utiliza el dinero para vacunar a los venezolanos, bienvenido sea. Ahora, lo que tenemos que asegurar es que sea para vacunar a los venezolanos y no para seguir en los bolsillos de Nicolás, manifestó. El gobierno dictatorial de Nicolás y el equipo de Juan Guaidó se disputan el control sobre los activos de su país depositados en el Reino Unido. Como bien sabemos, son 31 lingotes de oro guardados en el Banco de Inglaterra en un litigio que en los próximos meses llegará al Tribunal Supremo británico. Lo que hasta el momento se ha manifestado es que los abogados del Banco Opositor han rechazado que la administración chavista acceda a esos bienes, pese a su argumento de que lo usaría para la compra de fármacos para la pandemia mediante el programa COVAX de Naciones Unidas. Por medio de un comunicado en la que se abordó el apoyo británico a la oposición venezolana, Borges confirmó que el equipo de Juan Guaidó seguirá adelante con la demanda por el oro. Algo que es claro es que ese dinero hay que protegerlo, no para el gobierno de Guaidó, sino para los venezolanos. Ese dinero debe usarse de manera transparente para el pueblo venezolano. Se le preguntó sobre cómo financia la oposición el costoso litigio en Londres, el cual respondió se utiliza dinero de los venezolanos que se encuentra en cuentas de Estados Unidos para proteger los activos de los venezolanos y no vayan a engordar la corrupción de Nicolás y su cúpula chavista. Ahora el final del juicio sobre el oro depende de quien reconoce al gobierno británico como autoridad legítima en Venezuela. Si a Juan Guaidó o a Nicolás. En una segunda noticia tenemos, después de la notificación Donald Trump rechazó testificar en el juicio político por el rol en el asalto del Capitolio. En el escrito dirigido al exmandatario dice así, abro comillas, le escribo para invitarle a presentar testimonio bajo juramento, indicó el legislador Yami Raski para que responda sobre las acusaciones expuestas en el marco del proceso de impeach que comenzarían la próxima semana. Sin embargo, los abogados del exmandatario contestaron que no se presentará a declarar porque lo considera un proceso inconstitucional. El legislador le aclaró que a la luz de su impugnación de las acusaciones de hecho, le escribió para invitarle a presentar el testimonio bajo juramento ya sea antes o durante el juicio de destitución del Senado. En relación con una conducta el 6 de enero del 2021, señaló Raskin en la misiva. Y desde el otro lado de la historia, de manera precisa, David Schorn, abogado de Trump, le contestó a Raskin con otra carta. Hemos recibido su última maniobra de relaciones públicas. Como seguramente sabe, no existe tal cosa como una inferencia negativa en el procedimiento inconstitucional. Su carta solo confirma lo que es conocido por todos, que usted no puede probar sus acusaciones en contra del presidente número 45 de los Estados Unidos, el cual ahora es un ciudadano privado. Ahora usted bien sabe que el uso de nuestra Constitución no es para llevar a cabo un supuesto procedimiento de destitución, esto es demasiado serio como para jugar a estos juegos tan delicados. Después de unas votaciones, la Cámara de Representantes el mes pasado se inclinó a favor de la impeach contra Trump por incitar supuestamente a sus seguidores a tomar el edificio del Congreso el 6 de enero. Los gerentes del juicio político, nueve demócratas, argumentaron que el documento de 77 páginas el exmandatario incitó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, Trump es singularmente responsable de la violencia y la destrucción durante los disturbios. A lo que se refiere estos legisladores es que si provocan un motín insurreccional contra una sesión conjunta al Congreso después de perder una elección, no es un delito imputable. Es difícil imaginar cuál sería. Si esto no se condena, los futuros líderes se animarán a intentar retener el poder por todos los medios. En una tercera información tenemos, con esposas en la mano, de forma amenazante, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Chavista sentenció con detener ella misma a Juan Guaidó. Es un prófugo. Si lo encuentro, lo pongo a la orden del Ministerio Público. Dijo en una entrevista televisada la diputada Iris Valera, exministra para el servicio penitenciario del gobierno dictatorial de Nicolás, mientras mostraba unas esposas a la Cámara. Ahora, Varela, quien también se desempeña como vocera de la represión, sostuvo que Guaidó es un prófugo de la justicia venezolana y además advirtió que es hora de que responda por todo el daño que le ha hecho al país. Asimismo, calificó al líder opositor de idiota y lo acusó de traición a la patria. De la misma manera, lo comparó con el exministro de petróleo de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, quien se encuentra exiliado tras romper con el gobierno dictatorial de Nicolás. Dijo que Rafael Ramírez le ha hecho más daño al país que Juan Guaidó, porque Juan Guaidó ahora es un idiota. El otro es un semejante traidor. Guaidó no está en condiciones de buscar un acercamiento de nada, porque es un don nadie. Iris Valela, exministra y actual diputada chavista, se refirió también a la posibilidad de que los bienes de dirigentes opositores que se encuentran en el exilio sean confiscados. Volvió y aclaró, yo planteé que una persona que haya cometido ese tipo de delitos, traición a la patria y se vaya del país. Si la justicia aquí no puede aprenderlo, lo que se debe buscar es que sus bienes sean confiscados. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista, Michael Moreno, aseguró la semana pasada que el órgano chavista juzgará y sancionará de manera implacable a los diputados de la Asamblea Nacional opositora, abro comillas, los que se aliaron con naciones extranjeras para robarle los recursos económicos de todos los venezolanos y bloquearon las operaciones de petróleo de Venezuela de PDVSA y regalaron a Citgo, encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar y sancionar todas sus acciones. Como bien sabemos, a comienzos de enero, el chavismo instauró una irrita Asamblea Nacional como resultado de unas elecciones fraudulentas, marcadas por una enorme abstención y el desconocimiento de casi 60 demócratas liberales del mundo. Por eso, el nuevo parlamento chavista instaló una comisión especial para investigar a la directiva que preside Juan Guaidó en lo político, económico y social, según ella, para responsabilizar a los irresponsables que no quieren a la patria y aclarar los crímenes que pudieron haber cometido. Por su parte, el chavismo sigue acusando a Guaidó, entre otras cosas, de usurpar funciones luego de haberse proclamado como presidente interino en 2019 al desconocer al mandatario de Nicolás luego de ser reelegido en unos cuestionados comicios. Bueno, amigos, gracias por estar en este su canal Noticias al día. No olviden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.